en este vídeo te vamos a mostrar cómo llevarte 25 dólares gratis y totalmente retirables gracias al exchange de BitGet tenemos una nueva promoción muy interesante muy fácil de realizar y sobre todo muy segura además también te vamos a mostrar cómo puedes llevarte 25 dólares extra por cada amigo o familiar que invites así que te animo a que te quedes te dejes un buen like y sobre todo que veas todo el vídeo para ver exactamente el proceso que debes seguir así que sin más empezamos el exchange BitGet realmente tiene muchas otras oportunidades bastante interesantes aunque en este vídeo para hacerlo más rápido y directo nos vamos a centrar en recibir estos 25 dólares totalmente gratis y básicamente tenemos que realizar tres simples tareas la primera de ellas es verificar nuestro KIC por esta acción nos van a dar 5 dólares totalmente gratis la segunda de ellas es depositar cualquier monto en el exchange puede ser desde un dólar hasta la cantidad que nosotros queramos por esta acción nos van a dar otros 5 dólares y por último la tercera debemos realizar un trade también de la cantidad que nosotros queramos y por esta nos van a dar 15 dólares un total de 25 dólares que podremos retirar y hacer exactamente lo que nosotros queramos con ellos seguimos bajando y aquí tenemos todos los términos y condiciones nos dice que esta campaña es sólo para usuarios de las regiones de habla hispana y portuguesa y también nos dice que cuentan con un total de premios de 10.000 dólares por semana disponibles por orden de llegada. Esta promoción empezó el día 10 de octubre y finalizará el día 1 de noviembre, te animo a que la aproveches cuanto antes y lo primero que debes realizar es crear tu cuenta en BitGet, para ello tendrás el enlace como siempre abajo en la descripción del vídeo que te llevará a esta nueva ventana en la cual debes pulsar sobre registrarse, a continuación debes introducir tu correo electrónico, crear una contraseña y confirmarla y por último para verificar que vas a recibir estos 25 dólares asegúrate de que tienes este código de referido con el cual también nos vas a ayudar muchísimo y es algo que te vamos a agradecer extremadamente a continuación verificaremos el KIC, pero antes de ello algo muy importante debemos registrarnos en esta campaña para recibir los 25 dólares para ello tendrás también el segundo enlace abajo en la descripción del vídeo y debes pulsar sobre registrarse ahora en mi caso yo ya estoy registrado como puedes ver ya me aparece en registrado porque estoy ya participando en esta campaña pero para poder ser apto y llevarte estos 25 dólares debes pulsar sobre registrarse para verificar nuestro Kaite es muy simple debemos ir en el menú superior derecho aquí tenemos el icono de nuestro perfil y aquí tenemos la verificación de identidad pulsamos en esta opción y nos indica la verificación individual o verificación institucional en nuestro caso queremos la individual, le damos a iniciar verificación y nos va a pedir toda nuestra identificación. Lo rellenamos todo, nombre, apellido, tarjeta de identificación, DNI, pasaporte, etcétera Y le damos a siguiente. A continuación nos va a pedir que verifiquemos con nuestro pasaporte, carnet de conducir, etc. Para ello debemos darle a seleccionar, lo podemos escanear o directamente subirlo desde nuestro ordenador. Únicamente debemos subir nuestro documento identificativo y a continuación un selfie. Esto es muy común en todos los exchanges para verificar que somos una persona real y demás. Este selfie lo podemos hacer directamente escaneando un QR para abrirlo desde nuestro teléfono inteligente y de esta forma realizarlo de forma súper sencilla. La verificación de identidad está en revisión, no tardará más de 5 minutos y en cuanto la tengamos aprobada ya recibiremos los primeros 5 dólares gratis y podremos pasar a la tarea número 2 que es la de depositar cualquier cantidad. Ya tenemos el CAIC verificado, adicionalmente nos han dado 3 dólares, lo podemos ver en la pestaña de activos, aquí dentro nos indican que nos han dado estos 3 dólares extra para poder realizar trading dentro de las operaciones que realicemos en BitGet. El paso número dos es realizar una recarga, un depósito. Para ello vamos nuevamente a activos y aquí tenemos la pestaña de depositar. Por esta segunda acción nos van a dar otros 5 dólares gratis. Nosotros vamos a utilizar la criptomoneda BNB ya que lo vamos a hacer desde Binance. La comisión es muy económica pero tienes muchísimas otras opciones. La verdad es que el exchange de BitGet soporta muchísimas criptomonedas y puedes elegir la que más te convenga para evitarte las comisiones. Como te digo, en nuestro caso vamos a utilizar el bnb, aquí lo tenemos, Así que lo seleccionamos, aquí nos dice la red por la cual lo vamos a mandar y también tenemos la dirección, la copiamos y nos vamos directamente a Binance y desde esta opción vamos a pegar la dirección de billetera, tiene que ser la red VIP 20 le damos a máximo, son unos 20 dólares lo que vamos a retirar y la comisión que nos va a cobrar son unos 0,10 céntimos de dólar aproximadamente. Y bien de forma bastante rápida ya tenemos el BNB en nuestro balance, tenemos un total de 22 dólares en nuestra cuenta y ahora nos queda realizar un trade, tampoco nos dicen la cantidad, por lo tanto nosotros lo vamos a hacer directamente con la cantidad de BNB que tenemos. Para ello debemos ir a la opción de Spot y aquí tenemos Comercio Spot. Simplemente debemos seleccionar el par con el cual queremos realizar este trade. En este caso vamos a seleccionar la criptomoneda. BNB, vamos a ver qué opciones nos da Y vamos a seleccionar USDT Ya que de esta forma tendremos congelado el dinero De forma estable Y veremos por qué otra criptomoneda lo intercambiamos Bien, aquí tenemos los dos paneles el de comprar o el de vender nosotros lo que queremos hacer es vender la cantidad de bnb lo que vamos a hacer es venderlo todo lo vamos a vender por un total de unos 19 dólares aquí tenemos el total y lo que vamos a hacer es bajar el precio para que se ejecute la orden en este caso están 271,95 lo vamos a bajar un poquito bastante 271,74 de esta forma se ejecutará la orden y directamente tendremos el BNB en nuestra posesión le damos a confirmar ya tenemos la orden exitosa aquí está y ya tenemos el USDT en nuestro balance con esto volvemos a activos y ya tenemos la tercera acción realizada con esta nos van a dar 15 dólares si volvemos a términos y condiciones, nos dice que los premios se distribuirán en un plazo de 7 días hábiles después de la finalización de la campaña. Esta campaña, como ya hemos indicado, finaliza el día 1 de noviembre de 2022. Todavía estamos a 17 la fecha de grabación de este vídeo, quedan bastantes días para que la aproveches y te animo a que compartas este vídeo con tus familiares, amigos o con quien tú consideres con tu enlace de afiliación para que de esta forma te puedas beneficiar de 25 dólares extra. Tu amigo o familiar también se beneficiará